Yo sabía, que... Yo sabía que había que confiar en este equipo, en este equipo que lo está dando todo en esta copa. ¿Qué más puedo decir que no haya dicho sobre este equipo? Si querés saber por qué tengo esto, quédate hasta el final. Esta es la imagen que mejor nos puede definir ahora. Arrancamos perdiendo pero este equipo nunca dejó de creer yo nunca dejé de creer en ellos fueron venciendo todos los obstáculos nos criticaron, se rieron de nosotros dijeron que no llegaríamos lejos que nos sacarían del mundial y le tapamos la boca a varias personas que se animaban a hablar mal de la selección argentina a personas que no confiaban en las capacidades de nuestro capitán Lionel Messi ¿Cómo no puedo sentirme orgulloso si ante todas las adversidades hoy